Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Ramírez, jefe editorial de la revista Ciencia ErgoZoom y autor del editorial que aparece en el volumen 27, número 3. Bueno, en este editorial lo que trato de hacer es identificar cuáles son los principales retos que enfrenta una publicación académica a lo largo de su historia. De alguna manera, trato de identificar cuáles fueron estos principales retos, tomando como referencia la historia de Philosophical Transactions, que es la revista académica con más longevidad en la historia de las publicaciones. Eh, trato de a partir de esto de identificar cuáles son eh, los objetivos que ha alcanzado Ciencia Ergo Zoom, luego de su mudanza hacia la publicación continua y la preferencia hacia la versión eh, digital. En este sentido, lo que ha logrado la revista en estos dos últimos años, casi tres, pues es adelantar eh, de forma importante en la publicación de artículos. Todo esto con la finalidad de evitar que los resultados de los trabajos caduquen. Eh, hemos mantenido y mejorado el posicionamiento en los índices internacionales en los cuales estamos adscritos, eh, como pudiera ser eh, DOA, Redalic y eh, Google Scholar. Eh, además, de alguna manera, trato de plantear cuáles son los grandes retos sobre los cuales se debe de trabajar para eh, hacer más competitiva la revista dentro de eh, la corriente principal de publicaciones científicas. El, el primer reto que de alguna manera nos planteamos es elevar aún más nuestro ritmo de publicación. Eh, número dos es reducir el tiempo de la recepción a la publicación de los artículos y número tres es mejorar, seguir mejorando el posicionamiento en índices internacionales. Además, de ser incluidos en nuevos índices de corriente principal. En este sentido, entonces los invito a leer el editorial y a enviar sus comentarios, si es que los tienen. Eh, bueno, pues muchas gracias. Eso es todo.